Buenos días, gracias infinita a Dios por estas primeras horas de hoy martes 23 de abril del 2019. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias a cada uno de ustedes por permitirnos llegar a, hasta sus hogares. Esto es de mañana, gracias al Canal 10 que nos une con todo el Nordeste. Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia del mármol, las playas blancas y la ballena jorobada. También gracias al canal 14 que nos abraza con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al canal 41 que nos une a la olímpica ciudad de la Vega. Al 42 que nos abraza con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos.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 En la entrevista del Café Caliente a Ramón Alejo, el padre Ramón Alejo Hablando de las diferencias de opiniones entre el gobierno y la iglesia católica No se lo pierda De inmediato presentarle a nuestro compañero Francis Rodríguez Muy buenos días buenos Francis Buenos días Fulvio, buenos días amables televidentes Agradecido de Dios por la luz de este día Que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia Para tomar mejores decisiones Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el favor que nos permiten entrar a sus hogares cada mañana de 7 a 9 en su programa de mañana y por el canal 10 de Telenor. Así es, Francis. Bueno. Y compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, que nos dice que para el día de hoy tenemos una vaguada en los niveles bajos de la, de la troposfera, lo que está produciendo incremento de nubes significativos que pueden producir eh, lluvias ligeras a moderadas, a veces fuertes en algunas regiones de nuestro país. Esta vaguada está estacionada en la porción noreste de nuestro territorio, por lo tanto va a estar provocando lluvias a partir de esta tarde significativas en Puerto Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, La Alta Gracia, Acto Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Elías Piñas y el Gran Santo Domingo Así también para la provincia Duarte La temperatura se van a mantener calurosa durante el día en los cascos urbanos de nuestras ciudades eh, Tornándose agradable en las primeras horas de la mañana y en la noche Especialmente en los sistemas montañosos a pesar de estas lluvias para el día de hoy, la Oficina Nacional de Meteorología sigue anunciando y exhortando el uso racional del agua. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Gracias, Fulvio, por el informe del tiempo. Nos permite planificar y realizar nuestras actividades con mayor certeza. Bueno, la verdad es que, Fulvio, y amable televidente, que en los últimos días de asueto y sobre todo el Viernes Santo y a raíz de las declaraciones del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, eh, que indicara como un referente de lo que está viendo como línea programática del gobierno, que debiendo de estar trabajando, se está ocupando a de, a, a, fuera de su ámbito a los temas de promover una reforma a la Constitución con vías de habilitar a quien no puede asistir un periodo más por Constitución y por Constitución de él mismo, porque en el 15 lo había propuesto él, el presidente Medina, con una reforma ya que por demás con visos y falta de cumplimiento de la misma constitución, ahora grupos cercanos eh, promueven una reforma como una especie de deporte, como si fuera normal tocar el, la la carta magna de un país porque hay que tener en cuenta de que esa es la regla, es la norma y es la regla que él mismo impuso y ahora quiere variar la regla para imponer otra osoria dice que se estaría encaminando a una dictadura y el sermón de las siete palabras generó entonces en el desaprensivo comunicador y vocero del gobierno que es Rodríguez Marchena este dio una opinión el mismo Viernes Santo. El mismo Viernes Santo. El mismo Viernes Santo, hasta criticar a la Iglesia que ha decrecido en el país. Entonces, a raíz de esa denuncia que ha venido realizando la Iglesia, sobre esos aprestos, diferentes sectores se han unido, y entre ellos los partidos políticos que tienen la responsabilidad política, y de oposición han puesto claro su no acuerdo en el tema de tocar la constitución dominicana y la regla que debe ser respetada. Veamos declaraciones. Eh, vemos como una advertencia importante de la Iglesia Católica, en el sentido de que si la República Dominicana continúa los niveles de deterioro en el orden democrático impulsada por el Partido de la Liberación Dominicana y de manera muy particular los seguidores del presidente Danilo Medina, sin lugar a dudas nos encausaríamos hacia una dictadura. Hay que plantarse, hay que levantar la sociedad para que se oponga rotundamente ...a que la constitución de la república se vuelva sagrada. La iglesia es una entidad que está vinculada al sentir de la sociedad... ...y late como late el pueblo. Ah, vienen las mañas y vienen las malas artes y se puede enterrar dictadura. Eso pasó con Trujillo en el, en, en el 30. Al PLD hay que ganarle las elecciones para hablar de dictadura... No se ha hecho, aquí no ha habido un momento en que ni siquiera no ha habido una intervención del Congreso, de la República. Dale que soy de la Iglesia Católica, me parece que mi cardenal se ha equivocado. Pienso que no, no hemos llegado a esa etapa de una dictadura, pienso También. que quizá hay que exagerar un poquito. Rechazamos por entender que son unos pronunciamientos extremistas de que la República Dominicana se encamina a una dictadura. Si bien es cierto que el partido de la Liberación Dominicana tiene control del Poder Ejecutivo, del Congreso de la República como resultado de las votaciones en las diferentes elecciones que se han celebrado. estas declaraciones que vienen precisamente por lo que se está dando. Primero, lo que rebosó la copa fue los pronunciamientos de Reinaldo Pérez Pérez. Estos pronunciamientos, de Reinaldo, en contra del juez Jaques, indican inmediatamente una incidencia directa en lo que son eh, los pronunciamientos de los jueces, la justicia dominicana, los Estado. poderes del Estado. También la persecución que se le hizo a Miriam Germán, la jueza de la Suprema Corte de Justicia, y otra cosa, el querer modificar la constitución para perseguir un objetivo personal del mandatario. Esto atenta contra la soberanía nacional y atenta contra la democracia que tanto le ha costado a este pueblo. Hay más declaraciones de legisladores que también producción nos tiene lista. Vamos a escucharla. Sí ha hecho una, una pronunciación errónea porque no vamos camino de una dictadura. Eso no lo, no cabe en la cabeza de nadie. Y aparte de no caber en la cabeza de nadie, todo el mundo conoce cómo es el gobierno de Danilo, quién es Danilo, y es un hombre preparado que él más que nadie no va a aceptar nunca en la vida que aquí haya una dictadura. Así que yo le sugiero a la iglesia que rectifiquen, que miren y midan antes de hablar porque esas son... Esos son pronunciamientos que no son reales y que son dañinos. Pero han sido en base a hechos puntuales como, por ejemplo, las declaraciones del presidente del Senado de la decisión del Tribunal Superior Electoral, entre otros. Ah, pero lo que va viene también. Y el mismo, el mismo presidente no enjuició a los peledeístas que eran por actos de corrupción. Y entonces, ¿cómo, va a ser, cómo vamos a hacer una, una dictadura si el mismo gobierno a lo mismo que son de él, si están bajo la justicia, porque la justicia se encargue de resolverle si están, si es verdad o si sea, es mentira, si están o no están de acuerdo, entonces yo no entiendo por qué, qué pasa, que en muchos sitios somos pecaminosos y en otros sitios no podemos, porque todo se mire según a ti te convenga, no, la iglesia en esto se ha equivocado. ¿usted cree que, que precisamente la iglesia tiene cualidades para hablar de esto? Cuando la iglesia, por la iglesia no tenemos un código penal, dicen algunos, que por la iglesia eh, objetarlo no tenemos un código penal, entonces puede hablar de que la justicia en el país... Que te lo conteste la iglesia, eso lo va a dejar yo. A la iglesia que conteste y que se mide y se revise su conciencia. ¿Quién estamos a favor y quién estamos en contra? Si ellos son verdaderamente los que persiguen... Las relaciones de esto o no, entonces la iglesia que se revisa. Las relaciones están peligrando y se ha visto en la historia que cuando el gobierno y la iglesia están enfrentados, quien sale perdiendo muchas veces es el gobierno. ¿No crea usted no el gobierno no, no estamos hacerle daño a la No, no crea yo, no. Porque una cosa dice la iglesia, donde la iglesia debería de revisarse como tal, y otra cosa. ...cosa dice la ciudadanía... ...no tiene Danilo un 63% de aceptación... ...pues entonces lo que... ...no, yo entiendo que no y que no manejaremos todos. Las iglesias... ...siempre... ...participan opinando... ...no es la primera vez que participan... ...no va a ser la última... ...y los gobiernos que se han convertido... ...en contestatarios de las iglesias... ...han pagado las consecuencias... ...ahora entonces... ...cuando la iglesia dice eso... Eh, eh, de la presidencia le contestan que las iglesias están bajando su membresía inmediatamente le contestó un capellán, no podemos llevar esto a una discusión permanente con las iglesias, porque esto se puede llevar eh, el, en los gobiernos del PLD a un eh, estadio muy peligroso, que la iglesia y todo lo que quiera hablar que es su opinión la puede expresar esa es la democracia no hay por qué estar en una contradicción yo te digo y tú me dices porque eso es muy delicado la iglesia está compuesta por hombres y mujeres del pueblo dominicano que tienen todo el derecho a opinar ese es el, el libre juego de las ideas si le contestamos entonces ellos también van a ripostar. eso es muy delicado iglesia que recuerden que la Iglesia fue parte activa en el derrocamiento del Profesor Rojos, aludiendo la posición que ha tomado en torno a la modificación de la Constitución y los hechos que han pasado en estos días, Tribunal Superior Electoral, entre otros. Mire, yo quisiera recordarle a mis compañeros del Partido de la Liberación Dominicana que con la Iglesia no se pelea, con la Iglesia se dialoga y se concilia. Eh, podemos estar de acuerdo o no con cierto pronunciamiento del obispo o de cualquiera de los miembros de la iglesia, pero la iglesia es una institución eh, milenaria. Inclusive Juan Bosch eh, forma funda el Partido de la Liberación Dominicana con la misión y visión eh, de la misma iglesia católica y de las Fuerzas Armadas, un mismo mensaje, disciplina y organización. Eh, podemos tener diferencias, eso es verdad Pero eh, la iglesia católica es una institución que hay que respetarla Y eh, está bien, eh, no podemos siempre aceptar y estar de acuerdo Pero eh, hay que respetarla y, y yo digo que no se pelea la, Con la iglesia hay que conciliar, con la iglesia hay que dialogar Entonces podemos estar ahora en el poder y mañana no Porque así como pronunciamientos eh, no nos pueden favorecer ahora Ayer nos favorecían. Esto Entonces hace... yo creo que debemos de, de ser respetuosos con las instituciones. Con los... El Estado intenta modificar la constitución a su conveniencia, hace política simulada. para servirse a sí mismo y no para servir a los Bueno, simulada. desde que... Justicia simulada. Desde que yo estaba chiquitito, la iglesia ha estado con el sermón de las siete palabras y son... ...advertencia que le hace a los gobiernos, a las sociedades... ...y en esta oportunidad le ha hecho eh, una advertencia al gobierno... ...ha hecho opiniones... ...y el gobierno lo que tiene que hacer es evaluarla... ...otra vez, evaluar eso, no tiene por qué... ...lo único que se le ha dicho es esa parte que fue lo que llamó la atención... ...de dictadura, de dictadura, que vamos a hacer una dictadura... Pero yo entiendo que eso se cae solo, porque el mismo hecho de que eh, hoy es lunes, esos pronunciamientos se hicieron el viernes, y donde hay una dictadura, lo primero que no hay es derecho a la opinión. No, Entonces no ha pasado la nada. No ¿Usted sabe de qué dictadura se refiere no, no, la no, no, no recuerdo. ¿Eh? Dictadura no hay tal. Entonces dictadura en plena democracia? Esas son cosas que pienso que... Que se caen solas, porque nos estamos expresando, no, a nadie lo están persiguiendo. De de libertad de expresión? Sí, hablando ¿Están hablando de, de los poderes del Estado? ¿Pero quién lo controla? Dice la bueno, pero han sido sí, elegidos. esos esa, La justicia, todo ha sido elegido de manera eh, democrática los órganos que tienen que elegirlo, de acuerdo a la constitución de la República. Mira, inicialmente yo no creo que el gobierno haya remitido contra los pronunciamientos de la Iglesia. Hay una información básica del Roberto Rodríguez Marchena, que habló más a título personal sobre lo que él entiende, es en la percepción de la filigresía de las iglesias, pero nosotros de manera individual respetamos los pronunciamientos que la iglesia ha tomado. Eh, muchas veces la iglesia hace pronunciamientos que nos gusta, hay otras veces que no nos gusta, eso es la democracia. Yo que sí yo lamento es el hecho de que políticos oportunistas, utilicen el, el discurso de Semana Santa en la iglesia para tratar de ser simpáticos, tratar de montarse en esa ola cuando simplemente son oportunistas que ni siquiera creen mucho en la misma iglesia. Esos políticos que a veces se ponen herramientas aquello para ir de que el domingo de Ramos y pretenden dar, subirle las imágenes a las redes sociales como para que crean que son creyentes y no son nada, a eso sí yo le critico todo esto. Los pronunciamientos de la iglesia no son no son propios de, de... hacia este gobierno, siempre lo han hecho, históricamente lo han hecho. Es una aspiración que ellos tienen a la fin de que lo que hacemos vida política, que sepamos que no estamos solos. Sí, pero han atacado duramente las pretensiones de posiblemente querer modificar la constitución. Es que se está hablando de todo eso como, como poniendo el, la carreta delante del caballo. O sea, bajo ningún concepto el presidente de la República ha hecho ninguna mención él como persona sobre cuáles son sus deseos, cuáles son sus pretensiones es seguidores, es seguidores. bueno porque los seguidores digan una cosa tú puedes sacrificar al presidente sobre eso no, de ninguna manera se quiere decir que se está violando la, la constitución no se está violando, en absoluto la Constitución tiene forma de ser modificada si ese, si ese fuera el caso, que ni siquiera estamos hablando de eso. Aquí nadie se está hablando de modificación de la Constitución si el tema fuera, fuera el tema que tuviera uno que, que discutir sobre el mismo. El control Por lo tanto, de los poderes del Estado. ¿verdad? El, contro, el del control de los poderes del Estado tiene que ver con la elección de la, de la Suprema Corte de Justicia. Nadie duda... De la ecuanimidad de los miembros que fueron electos, de la transparencia que, que, que, que, que inviste cada una su personalidad, nadie. Se dice que el presidente de la, de la, de la eh, Suprema Corte de Justicia eh, es afín al PLD, que fue miembro del PLD. Claro que aquí todo el mundo es parte de la política. Esa es la única crítica que se le hace. Entonces, se eligió una Junta Central Electoral que bajo ninguna circunstancia fue objeto tampoco de. De, de cuestionamiento yo creo que las decisiones que se han tomado eh, se centran básicamente en una formación, un perfil eh, yo no siento que el hecho de que esa suprema corte de justicia haya sido electo es un cuestionamiento a la falta de transparencia, a la protección que de una forma u otra pudieran eh, señalar nosotros Mira, para la República Dominicana es una suerte los pronunciamientos de la Iglesia Católica porque llaman la atención al poder político, que en estos momentos se ha desviado de lo que es el respeto a la Constitución de la República y que pueda rectificar. Pienso que el, que el llamado de la, de la Iglesia Católica nos conviene a todos y que el presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina, debe orientar a todos sus seguidores para que entiendan que la Iglesia Católica está contribuyendo con la formación de la paz en la República Dominicana. Está contribuyendo con el artículo 5 de la Constitución de la República que establece claramente que el fundamento de la Constitución de la República es el respeto a la dignidad y la indisoluble unidad del pueblo dominicano. La tendencia reeleccionista, la tendencia de reformar la Constitución de la República sin respetar los fundamentos de nuestra Carta Magna, ...pueden traer un desasosiego al país... ...que es lo que entendemos nosotros... ...que ha querido evitar la iglesia católica... ...y le solicitamos... ...formalmente... ...los hombres y mujeres de abril... ...al gobierno dominicano... ...al entorno de Danilo Medina... ...del licenciado Danilo Medina presidente de la república... ...que escuche... ...que escuche ese predicamento... ...que se acoja a él... ...que se recuerde cuando él era oposicionista... ...que ese era su pensamiento... ...hoy en el estado hay que respetar la constitución y las leyes. Nosotros felicitamos a la iglesia católica, los militares constitucionalistas, porque están llevando al pueblo dominicano a constitucionalizarse. Aquí no se puede dar, como decía Juan Pablo Duarte, otra cosa que no sea, que entendamos que la ley es la regla a la cual tienen que acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. O como dijo el profesor Juan Bosch, cuando hizo la toma de posesión el 27 de febrero de 1963, que señaló que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el de las leyes. Aquí hay que dejarse gobernar de las leyes, como hemos venido diciéndose mucho. Aquí para arreglar este país lo que hay que hacer es que Ese se cumpla con la ley. Bueno, ahí estuvimos importante. viendo varias declaraciones muy importantes, Francis. Eh, los más cercanos a Danilo Medina, de los diputados, como la señora que habló en principio, se nota un poco agitada, pero yo digo, y lo he dicho siempre, qué torpes son cuando responden desde el litoral del vocero insípido Rodríguez Marchena siempre comete esos errores, él decía cuando Leonel, recuerdo que fue prácticamente despedido por meterse de forma abrupta a un comentario que hizo y creo que también fue contra la iglesia aquella vez, pero decidió irse con Danilo cuando Danilo se fue al primer año de gobierno de Leonel para dedicarse a hacer oposición, a reelección, a todo pero resulta que Leonel hoy día cuenta con tres periodos democráticos y nunca le ha puesto la mano a la constitución que no sea para reformar y dejar la constitución del 10, no para provecho personal. Y eso hay que reconocérselo a, a Lionel. Pero a Danilo, que no habla, que no dice qué es lo que él piensa, que no establece línea programática de Estado ni de política solamente se ven sus perros falderos y rabiosos y atropellan incluso cuando dan respuesta a opiniones que como dijo un legislador muy atinado debiera servir de reflexión porque así de esa manera podrían ellos resolver algunos temas que le está causando estos problemas más que reaccionar de manera torpe como lo han hecho Creemos fielmente en que deben consensuar con la gente, con el pueblo y con la iglesia el tema de una posible reforma a la constitución, no a la reelección, porque la reelección somos todos reeleccionistas. A todos nos gusta permanecer en los puestos sin que vitalicio, no sean hipócritas. Me refiero a tocar la constitución con un fin objeto, Claro. Eh, esto, Francia, hay que definir qué es una dictadura. En los tiempos modernos no es estar cayéndole atrás para matar a la gente. En los tiempos modernos es concentración de poderes. ¿Quién tiene el poder legislativo? ¿Quién tiene el poder judicial? ¿Quién tiene el control de la prensa? ¿Quién tiene el control de las demás partes del Estado? Y, sí, del y del lo el empresariado lo tienen como con el pichirrí agarrado. Eso simplemente demuestra hacia dónde vamos. Y el peligro de una nueva reelección está también en esos funcionarios que se inquistan ahí, se hacen dueños y se creen dueños y señores. Ese es el peligro. Por eso, en esta democracia incipiente es necesario el cambio, es necesario eh, la transformación y que vengan nuevas ideas y nuevos jóvenes a aportarle a esta nación resultados positivos que en 20 años han sido muy cuestionados. Y ahí están todos los expedientes archivados y ahí está el país con sus reivindicaciones sociales todavía insatisfechas. Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana y a saludar a los amables televidentes que se conectan en esta hora a través del internet, telenor.com.do, así como también nuestras redes sociales están dispuestas en, en la pantalla el WhatsApp, y el teléfono de contacto directo a la cabina con el máster. Y definitivamente darle la bienvenida a Raquel que se integra. Buenos bueno, días. Buenos días, gracias. Buenos días, buenos días, día, Raquel. ¿qué buenos, tal? Día, bien, buenos días a, a ustedes, Dios. amables televidentes. Gracias por estar ahí como cada mañana. Hoy es 23, martes 23, octava de Pascua. Eh, quiero dar una, un pésame a la familia de Miguel diranzo a su esposa María Cristina Difo, porque mm. su hermano, Luis Manuel Difó González, el gordo como lo conocíamos ahí en Guisa, eh, falleció ah, esta madrugada. Sus restos van a estar siendo velados aquí en la funeraria bueno, municipal. Nuestra condolencia a todos. Paz a sus restos de Luis Manuel Difo González y nuestra condolencia a la familia de Miguel Liranzo. Nos sumamos a esas condolencias. Bueno chicos, muchas informaciones ¿Sí? importantes, en unos minutos estará ya disponible, ya ahí está disponible Vladimir Paula para entregarnos a nosotros un resumen del ámbito nacional, internacional y local. Buenos días Vladimir, adelante. Hola, ¿qué tal mis hermanos del alma? Hola Raquel. Hola, ¿Cómo hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te amaneces Raquel? Muy bien, ¿y tú? Bendecido de Todopoderoso. poderoso. Qué bueno. Y de compartir con ustedes también. Hola Francis, hola Hola, Rubio. presente. ¿Y aquí ustedes? estoy. Qué bueno, aquí, qué bueno. Aquí estoy esperando las noticias, Vlade. Gracia, ahí voy, ahí voy, hermanos del alma. Miren, vamos inmediatamente entonces a las noticias. Comenzamos en el ámbito internacional. Cámaras captaron presunto autor de atentados que dejaron casi 300 muertos. En Ritz Blanca Cámaras de seguridad captaron el presunto autor material Del atentado perpetrado el pasado domingo En la iglesia de San Sebastián de la ciudad de Negombo Ahí está el momento, eh Fritz Blanca Momentos antes de que una explosión arrasara en el templo Vemos las imágenes donde se muestra Presuntamente estas fueron las personas que ocasionaron, mírenlo ahí con las mochilas y todo puesto, señores, increíble. Y donde se dice que quizás en esas mochilas llevaban ellos ya eh, las dinamitas que provocaron los explosivos. Mírenlo ahí, este lamentable acontecimiento. Ahí está una vez más, seguimiento por la cámara de vigilancia de ese templo, momento en que captó cuando ese individuo llegó al lugar. Increíble e impactantes las imágenes. Terremoto de 6 grados deja muertos y atrapados en derrumbes en Filipinas. El derrumbe de dos edificios provocado por el terremoto de magnitud de 6,3 que sacudió ayer a Filipinas causó una creciente serie de fallecimientos. Indicaron las autoridades hasta el momento, el número de fallecidos asciende a 11, mientras que los desaparecidos son 24, señores. Increíble. En el ámbito nacional, doctor resulta herido durante enfrentamiento en Hospital Darío Contreras. Un médico resultó herido la tarde de ayer en medio de un conflicto entre familiares de un paciente y agentes de seguridad del Hospital Darío Contreras. Ahí están las imágenes. ¡Veamos! Un médico resultó con una herida leve que ya fue curado y está en su casa en estos momentos. El hospital ha puesto la querella en todo eso y se está en un procedimiento y ya es la justicia la que se encargará de tomar las acciones correspondientes. Ahí en el Darío Contreras abusaron con nosotros. Porque a pesar, de, a, a pesar de ser nosotros tan aposados, nos Oye, cayeron pero... a golpe los policías. Eh, lo fundamental es que no se produjo un daño may mayor. Bueno, señores, ahí está, ahí está, increíble. ¿eh? Para que ustedes vean que no solo aquí en el San Vicente, en todos los hospitales del país se presentan esos conflictos, lamentablemente. Hombre se crucifica en contra del relleno sanitario de Cofresí en Puerto Plata. Se trata de Mario Almonte, director de los Derechos Humanos de Puerto Plata, quien se crucificó en protesta contra el vertedero de Cofresí. Vamos a ver esta información. ¡Adelante! ¡Señor Presidente! ¡Es un crimen! Poner un relleno sanitario al frente de un complejo turístico como lo es que señor presidente. No permita que sigan abusando del pueblo y de usted como persona cogiéndolo de tonto, señor presidente. Señores, ahí está. Miren, vamos a ver entonces, en otro orden ya en el ámbito local regional, estudiantes paralizan docencia exigiendo nuevos profesores, en Politécnico de aquí de San Francisco de Macorís. Se trata de los estudiantes del Politécnico Manuel María Castillo. Ahí vemos las imágenes. Escuchemos. Nosotros estamos reclamando a los profesores de inglés, de química, de informática que no han llegado. También es recurso económico que dijeron hasta el plazo del 17. Y como ustedes saben, hoy estamos a 22. Entonces, el Grupo La Fuer, este, seguiremos a pie de lucha. Porque... Hemos hablado de, de manera moderada y no nos han puesto caso. ¿Cuál es el nivel de ustedes? ¿En qué grado están? Yo estoy en quinto, de sexto años sexto. O sea, necesito maestros para, para todos los cursos, esos ¿no? Sí. Cursos. ¿Me repite de nuevo, cuáles son los maestros? ¿Tenés? Lo de inglés, química e informática. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes de manera legal? Nosotros hemos eh, despachado el de día para afuera, para que no tomen clases, hasta que el director no dé el permiso de poderlos retirar. ¿De han tomado la decisión de no tomar docencia? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguen los profesores que hemos pedido y los recursos económicos también. Tu Eliani Contreras. y Contreras. Y yo soy la vocera de la FELA. De Derfer, perdón. ¿Qué grupo grupo ¿Qué? Fer. Ahí están las imágenes de los estudiantes que se apostaron frente al Politécnico Manuel María Castillo, aquí en San Francisco de Macorís, exigiendo el nombramiento de otros profesores en ese centro educativo director de este liceo responde y espera el nombramiento de esos nuevos maestros adelante realmente hemos agotado el proceso pienso que en, en el día de hoy o mañana la dirección regional de educación la dirección del distrito 05 debe dar una respuesta esa situación porque todo el protocolo preestablecido lo hemos votado eh, solo se espera que ellos les confirmen en el día de hoy si la persona que se sometieron los expedientes tanto el que va a trabajar en el Politécnico como el maestro del área de ciencias naturales ya vendrán nombrados vamos a esperar que se resuelva y a pesar de las limitaciones que pueda tener el ministerio, que no debiera haber, digo yo, porque hay una inversión del 4% del Producto Interno Bruto de Educación, y eso debe expresarse en todo el sentido de la palabra, a beneficio de la educación. Reitero, esperamos que esto se resuelva y que tengamos buenas noticias ya en esta semana. Bueno, ahí están las declaraciones de Alcide Santos, director de este Politécnico, Manuel María Castillo, aquí en San Francisco de Macorís. Muere hombre en circunstancias no esclarecidas. En la carretera San Francisco de Macorís-Tenares fue encontrado Valentín Paulino Santos. Residía en la comunidad de Los Bejucos. El cuerpo sin vida de Paulino Santos fue llevado a la morgue del Hospital San Vicente de Paul y se espera, ¿verdad?, los resultados de la autopsia de este hombre que se dice eh, fue ejecutado quizás porque eh, presenta incluso una herida en su estómago. Miren, ya en otro orden, información correspondiente desde el municipio de Castillo, nos dicen que fueron apresados en el día de ayer Alexander Ezequiel Núñez, de 30 años, y Juan Carlos Peña de los Santos, residente ambos aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de ocuparle tres sacos, tres sacos de cacao eh, eh, en baba en un carretón con la motocicleta que esto conducía en cuanto, ahí vemos las imágenes de los sacos de cacao que le fueron ocupados a estos dos hombres repito, residentes aquí en San Francisco de Macorís, ellos los cargaban y se dice que ese cacao era sustraído de una finca increíble, impactantes las imágenes que veremos también procedentes desde Villarriba Activo por allá, nuestro corresponsal Tifa donde nos envía eh, las imágenes de un accidente. Una joven sufrió un aparatoso accidente de tránsito, mediodía de este lunes, en el tramo carretero San Francisco de Macorís, específicamente en el bombillo de Villarriba. Miren esto, señores. Se trata de Madeline Checo García, o de García, de 28 años, quien salió ilesa tras perder el control de la chipeta que conducía y se precipitó en un barranco. En el lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional y otras personas para prestarle auxilio a la accidentada. Gracias a Dios, miren cómo quedó el vehículo, señores. Y esta mujer salió Ilexa Madeline Checo de García. Gracias a Dios. ¡Qué bueno! El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Light, 100% purificada con sistema Osmosis. ...tan dominicana como tú... ...comuníquese con nosotros para mayor información... ...y para servicio a domicilio... al teléfono que aparece en pantalla... ...porque la número uno en consumo... ...es Agua Randy La Exquisita... ...no hay tiempo para más... ...gracias a ustedes... ...por habernos permitido llegar hasta sus hogares... ...bendiciones... ...si el Todopoderoso lo permite mañana estaremos aquí... ...hermanos del alma... ...Francis, Fulvio, Raquel... ...vuelvo con ustedes... Muchísimas gracias, gracias a, gracias a, por este día a ti también, Vladi. Así es. Bueno, muchas informaciones eh, que comentar. En el ámbito internacional quiero comenzar dando mi opinión en torno al terremoto de 6.1 grado que sacudió a Filipinas en el día de ayer y que reportan los medios que al menos 11 personas fallecieron y hay unas 24 desaparecidas. Y digo, bueno, ayer desde que vi la información, Filipina está acostumbrada a recibir estos terremotos, al año por lo menos recibe a unos 1.700 porque está ubicada sobre todo y en el, el anillo el el del fuego. fuego del Pacífico y tienen una activísima actividad sísmica y cuando escucho los resultados, las estadísticas de la cantidad de fallecidos no me asombro para nada, lo que debemos estar es preparado y ellos demuestran que tienen un nivel alto de preparación porque pudo haber sido mayor el número, pero insisto, están acostumbrados a vivir con ellos porque 1.700 terremotos ocurren al menos al año por tan activa actividad sísmica que reciben. Pero en esta ocasión un edificio de 53 pisos de alto en el barrio chino de Manila pues se sacudió muy fuerte de un lado a otro que rompió una piscina que tenía en lo alto y que esas imágenes se volvieron virales en el día de ayer en todos los medios de comunicación por la altura y por el tambaleo del edificio y cómo se veía toda esa agua, en principio se pensaba que se estaba destruyendo el edificio y que estaban cayendo de destrozos, pero era el agua de la piscina de la parte superior que estaba cayendo porque se filtró, este, esto fue tan fuerte, tan fuerte y ese fue en el, en el complejo turístico Anchor Ski Suites, que se movió de un lado al otro y que causó terror, como era de esperarse, entre los ciudadanos filipinos. Pero insisto, debemos, deben estar preparados ya por lo habitual y lo cotidiano que son los terremotos. Mira ahí. Cómo está. Ahora, nosotros sí que debemos poner nuestra barba en remojo sí. y siempre lo digo, porque tenemos también muchas zonas sísmicas en nuestro territorio, nuestra isla, y pareciera como que hacemos poca cosa, apenas unos ensayos y unos simulacros anuales. Sí. Entonces nos van a agarrar asando batata. Sí. Mira cómo están ellos preparados. Y tú observa en ese video las personas aparte. Mírala ahí, muy uh -huh. ordenadamente. Ahí, ahí, no se ve corriendo. El sistema rescate pánico. trabajando solo, tranquilo. Claro. Ah, pero si fuera aquí, ahí hubiera allá. 800 mil personas que llegaran de otro sitio mira, con celulares en mano sí. a tratar de grabar y, y reportar. mira qué coordinación. Y no se dejan llevar mira a las qué, autoridades. Qué coordinación al rescatar una persona. ¿Cómo lo hacen? Mira la tubería de aire que va también allá para ir. Mira, mira, mira qué coordinación. Sí, de la organización. Sí. Te digo porque están ya acostumbrados a convivir sí. con, con, con estos terremotos. Que Dios ya en el día aquí. de ayer ocurrieron 52 réplicas de una vez. Sí. Réplicas que alguna con intensidad de 5 grados, bastante fuerte. Así es aquí que... Aquí tenemos ignorancia muchas cosas entre ellos eso. Uh -huh. La mayoría de las ciudades en un sistema de evacuación, sin simulacros que no se hacen, sin eh, escalera de sin emergencia, escalera algunos edificios, en fin, eh, a Dios que, no, que, que nos, nos agarre estamos, como decimos los dominicanos, caramba, no estamos haciendo lo que debemos de hacer, en un país... Con donde los geólogos han advertido que en los sí. próximos años no muy lejano, podría ocurrir un gran terremoto por el tiempo que hace que no, sí. aunque es importante que suelten y que como siempre tiembla la tierra, aunque nosotros no nos demos cuenta, con unos grados sí. imperceptibles, pero siempre tiembla. es importante que ocurran de, de 3, 4 magnitudes para que suelte energía y no venga uno grande que luego los destrozos sean mayores Bueno, no, me voy bueno. al plano nacional y veo lo que sucedió en el Darío Contreras, en el hospital, donde sale también un doctor herido. Una trifulca entre familiares de un paciente se convierte eh, en, una, en un incidente peligroso dentro del mismo hospital, donde la seguridad del hospital no pudo contener eh, el ánimo de venganza de las familias y sale este doctor herido que pudo haber salido muerto también sí. dentro del mismo hospital decía Vladimir Paula, el periodista que, eh, en el bloque, decía miren, eso nada más no ocurre aquí ocurre en cualquier hospital no debiera ocurrir en ninguno ese es, el, ese, no es el ese es el punto hay que arreciar seguridad que no debiera de ocurrir en ningún lugar y tratándose de buscar salud eh, convierte en un lugar insalubre y poco seguro peligroso y más aún peligroso uh -huh. cuando ¿qué es lo que se está discutiendo ahí? un pleito de barrio no es, es un pleito que, así, que se logura, fue a dirimir una... al mismo hospital entonces, entonces todos los hospitales deben de tener una seguridad que filtre eso y no deje a gente armados adentro es probable que, bueno no es que es probable es que es así, <coughs> la, los sociólogos y los Estudiosos de la sociología Establecen incluso niveles y luchas de clases Y eso se produce y se traduce en lo que está pasando arriba La política, el irrespeto Aquí cualquier, nae, nae, cualquier cosa es eh, cualquier cosa Y, y dejen eso así, esto no va para ningún lado Y una desesperanza constante producto de lo que vive el país y ahí se, se expresa el pueblo sí, en esas condiciones lamentable. es decir se convierte en un lugar que uno va de tranquilidad, de paz, de, de, de buscar salud, en un lugar peligroso mira como peligroso es y atinada las palabras del crucificado de de Cofresí Mario Almonte Mario Almonte quien además es el miembro responsable o representante de los derechos humanos en Puerto Plata. Sabemos que hay un, una historia funesta de un vertedero a cielo abierto que a través del tiempo fue quedando prácticamente en el área de bienvenida a uno de los puntos turísticos más importantes que es Puerto Plata, y en este caso Cofresí. Cofresí ha tenido un auge, yo que trabajo eh, tra tengo trabajo allí como abogado, y lo que representaría esta escaramuza que Musa está tratando de hacer. Mira cómo encaja, escaramuza que Musa está tratando de hacer. Me refiero al alcalde, que con un terreno deprimido cercano a los Coralinas y costa de cofre sí del Atlántico, una de las áreas más preciosas que hay y donde opera ahí Ocean World, donde está Ría, donde está... Eh, diferente proyecto Believe, turístico. Correcto. Y de mayor desarrollo. 5 millones de pesos dan por un terreno el propio alcalde. El año pasado. Apenas un año. Y lo que no se ha reproducido en el valor de beneficio a quienes han explotado con carácter de negocio turístico, lo ha producido, lo quiere hacer creer <coughs> Musa, con la escaramuza, encargarle, al municipio, 55 millones por ese terreno y a la vez llevarle la desgracia medioambiental que pretenden llevarle. Eso debe ser detenido y debe de ser unida a Puerto Plata y Cofresí. Hay otros lugares donde pueden explotarse y donde no hay un impacto tan grave, tan grande como el que se produciría de hacer el relleno sanitario donde pretenden aquí va a haber que evaluar muy bien lo que es dominicana limpia que es una sustitución directa a favor del presidente y de cómo se llama el que lo maneja domingo contreras domingo Contrera, Contrera, un experto en materia municipal pero ahora ha encontrado su botín y sustituye con un poder plenipotenciario por encima de la ley por un decreto que es lo peor a los ayuntamientos, donde quiera que entra. De hecho, al nuestro lo han puesto a tener unos motores de recogida rápida que dice Dominicana Limpia, pero lo pagó el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, porque eso no fue Dominicana Limpia. No ha entregado nada, aunque el alcalde en una ocasión me desmentía a través de un mensaje que nos me enviara a este programa. Dominicana Limpia es un atraco a este país. No existe un referente, un referente a la fecha, a más de tres años, y cuarto y cuarto y cuarto, que se pueda calificar como una acción positiva en favor del medio ambiente y de los municipios sobre todo. Pues ojo con eso y le vamos a estar dando seguimiento a que en la escaramuza de Musa no se dé, porque comprar un terrenito y ponerlo a disposición, a 55 millones de, de pesos en, en desmedro de los recursos del pueblo de Puerto Plata, es una escaramuza y hasta un verdadero robo. Bueno, aquí en San Francisco de Macorís, estudiantes del Liceo Manuel María Castillo protestaron en el día de ayer y el director le respondió que los... Docentes, los profesores que necesitan, pues están esperando el nombramiento de estos. Ellos se quejan por múltiples necesidades y una de ellas es la falta de profesores. y Ahí están, iniciando la semana laboral en el día de ayer, pues paralizaron docencia de una vez. Eh, los estudiantes entienden que es la única forma que le escuchan las autoridades, penosamente, porque deben exigir docencia. Ahora hay que ver, o sea, qué tiempo tienen ellos esperando esos nuevos profesores que deben estar ahí dispuestos para ese Politécnico. ¿Qué está pasando ahí? Vamos, a, Yo quiero, por favor, que nos permitan escuchar al director Alcide Santos las explicaciones que él da. Realmente hemos agotado el proceso. Pienso que en, en el día de hoy o mañana, la Dirección Regional de Educación, la Dirección de Distrito 05,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 El señor Alcides Santos, el director de este Politécnico, está bien claro. Él dice, bueno, no debiera haber ningún problema porque el 4% es para usarlo y eso es prioridad, el nombramiento de los profesores que necesitan en ese Politécnico y en todos los centros educativos del país. Él está echando la responsabilidad, con toda razón, a la dirección del Distrito 05 y a la propia Regional 07 y entiende que hasta más tardar en el día de hoy, martes, pues deben dar la respuesta. Así es que esperamos que usen bien sus oficios y que actúen para que eviten que esos estudiantes entonces sigan perdiendo docencia, porque son pocos inteligentes los estudiantes también que entienden que solo el, el método de lucha debe ser único paralización. Parece que no hay otros que pudieran utilizar de manera creativa e inteligente. Sí que les estamos apoyando, por supuesto, somos conscientes de la necesidad que tienen. Pero los métodos de lucha deben revisarse, deben actualizarse con estos nuevos tiempos, debemos ser más inteligentes, más creativos. Gracias Raquel, gracias Francis. Hoy quiero compartir con ustedes dos temas. Y el primero es sobre el índice de paz global y las reacciones en Punta Cantalina de los trabajadores que están allí, qué ha sucedido y qué ha pasado, qué ha hecho, cómo se está comportando ese consorcio eh, Odebrecht, Tenimón eh, Estrella. Bien, el índice global de paz que mide la paz de los ciudadanos, mide lo bien que se sienten los ciudadanos a nivel mundial. Es el Índice Global de Paz, es un indicador, lo elabora el Instituto de Economía y Paz junto a un panel internacional de expertos proveniente del Instituto para la Paz. Eh, también eh, trabajan ahí algunas universidades y estos datos pro proceden de la Unidad de Inteligencia del Seminario Británico La Economía. La lista del Índice Global de Paz nos dice a nosotros cómo los ciudadanos se sienten en, un, en su país. Ayer salió una publicación donde nos dice que de acuerdo al Índice Global de Paz, el 67% de los dominicanos tienen temor de caminar de noche en las calles dominicanas. Esto, este índice que mide del 1 al 5, la, el comportamiento humano y la paz, y este índice que engloba actualmente cerca de 138 países, y nosotros estamos, de acuerdo a este índice, en el 95. A medida que se acerca al 1, Así es la satisfacción de paz y de confort que siente eh, el habitante de, de su país, de su nación. Con relación al temor de andar de noche en nuestras calles, Dominicana saca el 67%, siendo el tercer país en el mundo con más temor a andar de noche en las calles. El primer país en el mundo es Venezuela y le sigue el Salvador. Nosotros estamos en el tercero con un 67%, lo que refleja la inseguridad que nosotros estamos viviendo en el país, lo que refleja la falta de seguridad que nosotros tenemos y sentimos en nuestra nación. Tener un índice de un 67% de ciudadanos que tienen temor a caminar de noche, yo le diría como decía mi abuela, y poco me lo hallo, porque cuando usted empieza a hablar con personas, usted se da cuenta que este 67 puede ser más alto, porque nuestras calles simplemente no, no las han vedado. Es como si existiera un toque de queda. Nuestras casas se han convertido en fortalezas de hierros y nuestros exiguos recursos han tenido que ser exprimidos para usted comprar hierros, pagar eh, materiales, también mano de obra y establecer seguridad en sus puertas y sus ventanas, comprar llavín más caro, comprar alarmas, comprar eh, cámara de seguridad, instalar cámara de seguridad, inclusive a veces hasta pagar seguridad privada. Todo esto que tiene que ofrecer el gobierno central que tiene que ofrecer, el ejecutivo, que tiene que ofrecer la planificación de Estado, que tiene que ofrecer los diferentes ministerios que administran seguridad en una nación, nosotros como dominicanos tenemos entonces que pagarlo. Lo que se evidencia como pagos indirectos de gastos como si fueran unos impuestos que la circunstancia no los cobra. Y decir que República Dominicana tiene un 67% de dominicanos que tiene temor a caminar de noche, es quedarse un poco corto como lo que nosotros estamos viviendo y lo que estamos viendo. Yo le puedo preguntar y lo puedo desafiar, que llame una familia, una familia que tenga tantos integrantes, que uno de ellos no haya sido víctima de violencia, de atraco, de asalto o algo, una familia, solamente una. Y lo contraproducente de esto es que no hay planes, no hay planes definidos, ni hay voluntad decidida de atacar lo que se llama la seguridad Ciudadana, de ofrecer la seguridad ciudadana y la paradoja de la vida que somos un país de servicio orientados a recibir turistas de otras naciones donde nuestra economía parte de sus patas se basan y se fortalecen con los ingresos del turismo y el trabajo generado en este, la fuente de empleo generado en este que una de las principales características que debiera de tener es tener seguridad ciudadana, es no tener temor para andar de noche en las calles, para poder así disfrutar de esos espacios nocturnos y de todo lo que ofrece esta bella isla. Lamentablemente, en la mayoría de los índices, estamos simplemente... Pioneros, simplemente somos de los primeros y este no escapa a esta realidad. Ocupamos el tercer país en el mundo en sentir temor de andar en las noches. Y qué lamentable, qué lamentable que no hayan políticas públicas diseñadas y planificadas para darle a esta población la seguridad que se merece. El otro tema, diamestralmente opuesto, es el tema de Punta Catalina y el consorcio Odebrecht de Nimón Estrella. Los empleados de esta compañía el viernes pasado significaron un paro laboral porque este consorcio no le pagó bonificaciones a los trabajadores dominicanos diciendo que no tuvieron ganancia en el año fiscal que finalizaba para ellos. Sí le pagaron a los extranjeros, le pagaron su bonificación a los extranjeros, pero a los trabajadores locales no le pagaron. ¿Qué ha sucedido con esto? Bueno, vinieron las reacciones. Primero dijo uno de sus jefes que estos paros no iban a detener en nada a Punta Catalina y yo quiero preguntarle entonces con qué iban a trabajar. ¿Iban a trabajar con los demonios que andan por ahí? Porque si los trabajadores se paralizan, indudablemente la obra se paraliza. ¿Qué ha traído esto como reacción? Amenazas directas al presidente del sindicato de la compañía amenaza directa a los integrantes del sindicato de las compañías. ¿Y qué ha sucedido con los trabajadores cuando fueron a, a laborar ayer, a laborar ayer a su trabajo? Bueno, mucho, su tarjeta ni siquiera pasaba. Cuando fueron a ponchar, su tarjeta ni siquiera pasaba. Lo sacaron de raíz. Y otros que sí pasaba la tarjeta, le dijeron, usted está despedido. Y cerca de 25 trabajadores, de los principales cabecillas de estos movimientos, fueron cancelados, como si ahí se estuviera dando una gestapo, como si ahí se estuviera dando una dictadura total de lo que ahí pasa, cancelando a los trabajadores. Y uno de los trabajadores decía que no quiso dar a conocer su nombre por temor a represalias que a él lo habían cancelado porque él estaba grabando. Por ejemplo, ahí aparece uno grabando, ya por eso, cancelándolo. Y esa situación que tienen los trabajadores ahí, y esa forma de tratar a los trabajadores, no es más... Qué autoritarismo total. ¿Y de dónde le sale a esta empresa decir que no tenía, o a este consorcio que no tuvo ganancias? ¿Dónde están los estados financieros? Se lo presentaron en el Ministerio de Trabajo, que no tuvo ganancias y que por eso no puede dar la bonificación a los trabajadores dominicanos pero lamentablemente se lo dieron a los extranjeros, a los brasileños. ¿Qué está pasando entonces con esa discriminación con los trabajadores? Este escándalo de Punta Catalina, que se ha querido ocultar, que se ha querido decir que no existe, pero que sí existe, ahí están, gracias a las redes sociales, se ve a los trabajadores en paro laboral y le enviaron la policía con bombas, lagrimógenas y cartuchazos para tratar de aplacar esto. Y ahora entonces viene la represalia de cancelar a los principales y amenazar a los principales, tanto así que uno de ellos salió con su familia Dando un pronunciamiento de responsabilidad de si a él le pasaba algo o a uno de sus hijos, de su esposa. Hasta esos niveles han llegado de socavar lo que son las libertades y la libertad del trabajador de exigir sus reivindicaciones. Ah, que no tuvo beneficios, pero qué bonito con todo el dinero del mundo, con todas las condiciones del mundo, con todo el oscurentismo posible para hacerlo de una manera oscura dentro de ellos y el gobierno. Con todos los millones que han exigido siempre a voz de labios, ahí inmediatamente se lo buscan. Y uno de ellos decía, el presidente, de esos sindicatos, que lo invertido ahí ya sobrepasa los 4 mil millones de dólares de aquellos 1.945 millones, que el pueblo no sabe lo que está pasando ahí, que el pueblo no sabe todo lo que se ha invertido ahí, eso decía él en sus palabras textuales. Y no me sorprende, porque si le agregamos todo el costo de esa obra, y le agregamos todos los conflictos internacionales que tiene y todos los préstamos que han sido tomados para eso, llegamos a sumas superiores que espantarían a este pueblo. ¿Qué nosotros queremos como nación? Cuentas claras, porque es la nación que tiene que pagar eso, es el pueblo que paga eso. Esos desórdenes, ese elefante blanco, ese adefesio, eso lo paga el pueblo. Y esos millones, y millones y miles de millones de dólares que sobrepasan los 3.5% del PIB de esta nación en una sola planta, eso se lo sacan de los impuestos al pueblo, a nosotros y a nuestros hijos. Y los préstamos hay que pagarlos. Y en 20, 25 y 30 años estaremos pagando esa obra. Lo menos que pueden hacer es pagar las reivindicaciones a los trabajadores que con esfuerzo han estado ahí aportando y contribuyendo a que esa obra se termine. Muchas gracias, Julio, gracias por tu reflexión. Bueno, Felina, en el WhatsApp. Escribe Felina Almanzar, nos saluda, nos da los buenos días y dice que espera que estemos bien bendiciones en abundancia. Muchas gracias para ti también. William Hernández, William, manda una imagen, dice, ¿por qué nos complicamos tanto? Solo tenemos una vida, vivámosla. Y ha, hace un llamado a amar a quienes tenemos cerca. Así que muchísimas gracias, William. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Bueno, decir que hoy es el Día Internacional del Libro, Julio. Hoy es Día Así Internacional es que del Libro. Es importante Raquel. sacar el tiempo y sacar el provecho y viajar a través de la lectura. Sobre todo eh, este día se instauró por la UNESCO desde el 1995, pero bueno, muchos años atrás se venían realizando los primeros esfuerzos y primero era en octubre que se celebraba y luego entonces decidieron, la UNESCO decidió que un 23 de abril eh, fue ese el día del libro porque un 23 un día como 20, oh, hoy 23 de abril murieron tres grandes escritores de la literatura universal, Miguel de Cervantes de Saavedra que murió 22 pero fue enterrado un 23 pero también William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, así que en honor a esos tres grandes escritores celebramos en el día de hoy el día internacional del libro, saquémosle provecho Felicidades Raquel también a los escritores sí. a los poetas a los historiadores, a los cuentistas, a todos los géneros. A todo, que el, que hay. A todo el que escribe. A que escribe. Felicidades Así en es. el día del libro, a todos. Y también desearles un feliz día. Mañana nos encontramos si nuevamente con ustedes, si Dios quiere. Hasta mañana.